la noticia que van a ser humanos para toda la vida los personajes de Activision y Blizzard no eh, venga. de 20, 23 y 24 años la ciudad de México Claudia Chimpan les va a construir la casa en la ciudad de México el 5 de diciembre de 2023 y van a hablar español. ¿Ustedes sabían, amigos, que Coco Bandicoot la van a convertir en humana en, en la, la edad de 24 años? suscríbense dan el like, no lloran por los personajes de, de que conocieron de Crash Bandicoot y Skylander. Van a estar... En, en sus corazones, hasta la próxima